¿Cómo hackear el sistema educativo en tiempos de COVID? Parte 1 Muchas familias me han comentado que a raíz de la experiencia recibiendo lecciones en casa se han convertido en analistas de las clases de sus hijos y esta práctica ha dilucidado las falencias que tiene nuestro sistema educativo un sistema educativo centralmente planificado que les dice a los colegios cuáles son los propósitos de aprendizaje sin tener en cuenta los intereses, las motivaciones y los talentos de cada niño. Cuando las familias se quejan de la escuela muchas veces no son conscientes que los rectores no pueden hacer mucho porque este mercado está hiperregulado por las Secretarías de Educación. Si un rector quisiera dejar de enseñar una materia, no podría hacerlo. Así que difícilmente podrían innovar en la pregunta más importante de todas, que quiero que aprendan mis estudiantes. En este momento existen 1.397 estándares curriculares que son impuestos a través del uso de la fuerza y la coacción a los dueños del colegio, y si se negaran a usarlo, los supervisores de educación les llamarían la atención e incluso podrían cerrar el colegio. A esta realidad desconocida para muchos, no pueden escapar las familias de todos los estratos sociales del país. ¿Cuál sería la solución? Hackear el sistema educativo. Hoy hablaremos de los principios para hackear el sistema educativo y la próxima semana hablaremos de cuál sería el plan paso a paso para lograrlo. Estos principios básicos son, número uno, entienda que su hijo no necesita ir al colegio para tener su cartón de bachiller. Con solo aprobar las pruebas ICFES o incluso teniendo en cuenta que este año no las van a llevar a cabo para los colegios calendario B, solamente con el examen de admisión pueden ingresar a la universidad. Solamente por este año. Número dos, muchos padres de familia pueden estar pensando en que es más práctico y barato validar, sienten que ellos pagaron por una experiencia como la escuela y deslegitiman esa experiencia en lo virtual, pero ¿qué pasaría si existiese una manera más efectiva que validar? Número 3. los estudios a nivel mundial sobre felicidad plantean que el 50% de esta consiste en encontrar usted para qué es bueno en la vida. Encontrar el talento de su hijo es muy importante porque va a estar 70.000 horas trabajando. Imagínese tomar una mala decisión en qué es bueno, sería muy triste. Número 4. según el doctor Miguel de Subiría, el creador del primer colegio para niños superdotados en Latinoamérica, el Instituto Alberto Merani, Existen cuatro mundos del talento, psicológico, praxiológico, conceptual artístico y conceptual científico. Sin embargo, la escuela tradicional primordialmente tiene contenidos para el mundo conceptual científico, dejando de lado los demás mundos del talento y es donde entramos los padres a complementar. Número 5, que su hijo puede tener cuatro fases para el desarrollo del talento: estimulación de los 0 a los 5 años, exploración de los 5 a los 8 años, identificación de los 8 a los 12 años y el desarrollo del talento de los 13 en adelante, hasta que logre más o menos 10.000 horas de práctica intensa, lo que significaría que para llegar a ser talentoso debería dedicar 3 horas diarias todos los días durante 10 años. ¿Cuál sería el plan para hackear el sistema educativo? Este tema lo desarrollaremos la próxima semana en el siguiente video, así que no se lo pierdan. En resumen, pilas con el talento de sus hijos.